Estamos en la playa de los cielos. cachondeos, Cachandes. La playa es nuestra, nos hemos quedado solos en la playa. La playa es nuestra. Se acaban de ir, ¿cuántos eran? ¿Siete, ocho policías? Bueno. Pero, pero he dicho las palabras mágicas, que es que yo ahora mismo no tengo casa. Y entonces me puedo quedar en la playa. Gracias, cachondeus por haberme enseñado que si no tienes casa, puedes quedarte en cualquier sitio como en tu casa. Y entonces aquí, ah, me he metido un coca mar, oh, qué coca mar me he metido, cómo lo he disfrutado. Hoy estaba el agua buena, hoy estaba bueno, estaba fría, estaba buena, me he quedado un rato largo. He hecho, he hecho es un gimnasio esto. Te recomiendo un gimnasio aquí, tú que pasas mucho en la playa, mucho tiempo, aquí tienes un gimnasio gratuito que es el, el, el meterse en el mar. He nadado un poco, hacía mogollón, que no nadaba. ¿Cuánto tiempo hace que no nadas? Pues desde hoy. ¿Hoy has nadado? Bueno, nadar, nadar, eh, así, nada. Es que al principio no nadar, nadar. te metes en el agua, pero no nadas. Eh. Yo también me había metido, pero hoy he nadado, he nadado y he desarrollado una forma de nadar y luego estado haciendo un milagro. ¿Quieres, que te, ¿quieres hacer milagros? Eh, sí, sí. Estaba haciendo un milagro que esto es, esto lo hacía Moisés, un milagro que hacía Moisés, que es el milagro de que se junten las aguas. Ajá. Tú te pones en el agua, con, la, con el agua por aquí, y haces así con los brazos y juntas las aguas. Y además es un ejercicio buenísimo para los hombros, ¿sabes? Es un ejercicio buenísimo para los hombros. Así. y además puedes medir en el, en el aparato de gimnasia del mar de la mar tú puedes medir a qué altura te pone entonces aquí haces una, un tipo de presión pero si el agua está más baja haces otro tipo de presión y vas contoneándote los hombros y he estado haciendo eso y tal y, pero yo te quería hablar de bueno, sí, te quería hablar de de uno de mis proyectos más ambiciosos Cachondeos a ti te, te interesaría ¿Iluminarte? ¿Iluminarme? ¿Iluminarte? <risa> bueno, depende qué tipo de iluminación. Claro, efectivamente. Porque hay, hay luces artificiales que ciegan, ciegan los ojos, eh. falsas luces que deslumbran de esos que se llaman iluminados, de la orden de los iluminados. No sé, de Eso, qué no sí. sé qué paranoia me estás contando, no te entiendo nada Los es que... Illuminati Ah, los Illuminati los... son satánicos Ya, ya, pero se llaman, Esto... se llaman a sí mismos iluminados Pero están oscurecidos, van sí, por túneles Sí, pero porque son falsas luces, son falsas luces que deslumbran en la oscuridad Son luces artificiales que deslumbran la razón de los hombres A mí no me deslumbra eso son, son oscuridades, pero te interesa la iluminación, sí o no. Sí, me interesa la auténtica iluminación. La auténtica iluminación. Exacto. ¿Quieres la auténtica iluminación? Ilumíname, hermano. Yo no soy tu hermano. Uh, Ilumíname, padre. Tampoco soy tu padre. <risa> Ilumíname, hijo de la tierra. Hijo de la luz. Mi madre se llama Luz. Tengo papeles que puedes demostrar que soy el hijo de la luz. Vale, vale. Incluso burocráticamente puedo demostrarlo. Entonces, la iluminación A mí me interesaba la iluminación Y es un proyecto que tengo Que llevo años acariciando Y entonces digo, vamos a ver Iluminado, primera fase ¿Quiénes se han iluminado? ¿Tú conoces a alguien que se haya iluminado? Así personalmente no Personalmente no, ¿no? Hombre, yo conozco gente más iluminada y más oscura Depende del día Y yo conocí a yo conocí un iluminado Yo conocí a uno que estaba bastante iluminado Agustín Antúnez un profesor de biología que estaba muy iluminado. Tenía, tenía una iluminación sobre la nueva ciencia. La nueva ciencia que se cargaba la ciencia tal como, la te, como nos la están vendiendo. Oh. Y hablaba de bueno, hablaba de muchas cosas. Tenía una iluminación científica. Era un iluminado. Y he conocido personalmente, que además se parecía mucho a Dios. Tenía barba blanca, pelo blanco. En una rueda de reconocimiento, Dios, Papá Noel, Baltasar y, y él. Y no sabe quién es quién. Eh, yo he conocido a ese iluminado personalmente y vi que era un tío que estaba siempre de buen rollo siempre de buen rollo no le vi nunca mosqueado ni deprimido nunca lo vi, yo no lo vi yo no lo vi, Desde todas las veces que lo vi no vi eso sabes siempre estaba de buen rollo, de subidón y, y, y, y animado y tal, bueno, entonces me parece un signo de iluminación no le vi mosqueado nunca y mira que le tocaron los huevos muchas veces, bien este es un iluminado que he conocido pero luego yo, yo me, claro, como yo también soy un poco como tú, que, me, que estamos acostumbrados a creer que la verdad está en los libros, y en el pasado, y en lo que nos cuentan. Creemos que la verdad está ahí, cuando ese quizás sea uno de los sitios más lejos de la verdad que haya, porque cada versión de una historia que te cuenten ahora, te la, te la, han, ido, te la han ido transformando y revisionando cualquier... Jesucristo. Lo que nos llega ahora de Jesucristo son versiones de versiones de versiones de versiones de versiones de versiones. Eso está, está muy enrarecido todo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? ¿No lo sabes? No puedes saberlo, pero, por, pero, pero, sí, hace, pero sí puedes sacar algunas conclusiones, como por ejemplo que la iluminación de Jesucristo, pues tú crees que Jesucristo es un... Es un eh, vamos a dar por bueno que existió. Lo voy, yo lo doy por bueno, debió existir. Lo doy, me lo creo, creo que existió y creo que estaba iluminado. ¿Tú crees eso o no? Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo se ilumina Jesucristo? Porque eso sería la parte más interesante que me podían contar de Jesucristo. O sea, el tío se ha iluminado. ¿Cómo lo ha hecho? Eh... El know-how. Bueno. Bueno. El tío nació iluminado, era el iluminado de fábrica. Cuando nació ya estaba iluminado. Así se consigue la iluminación, porque te tocan en la bolotería de la iluminación. O sea, si no, eso no me sirve mucho. <risa> Suenan las sirenas. Suena esto que es? las trompetas del apocalipsis. Apocalipsis es, ¿sabe qué significa apocalipsis? Desvelar. Uh -huh. Quitar el velo. Quitar el velo. Vamos a quitar el velo. Entonces. ¿Cómo se ilumina Jesucristo? Según todos los escritos que hayas tú leído o hayas oído. Es una difícil pregunta. Es muy fácil la pregunta y la respuesta te la digo yo si no la sabes tú. Bueno, si quitamos cuando de niño daba lecciones de sabiduría en el templo, dejando a todo el boca abierto, etc. O sea, que ya de... Bueno, e incluso en, hay, hay un libro dedicado a la Virgen en el Corán en el que Jesús habla. Jesús defiende a su madre, que es, es acusada de, del bebé que lleva, ¿no? ¿Acusada? Eh, eh, sí, porque no... creo, cre, creo que, que es porque no iba con... con que, que, que estaba sola en la cueva. Que, y, y como que decían que, que el niño, como que no había cumplido el matrimonio. Yo te he preguntado si sabes cuándo se iluminó Jesucristo y cómo, ¿lo sabes o no? Bueno, bueno termina de contarme esa historia, pero Bueno, no. se, según el Corán, eh, Je Jesús hablaba siendo un bebé, según cierta fuente cristiana... Jesús... Ah, que hablaba, que hablaba siendo un bebé. Sí. Ah, que hablaba siendo un bebé. Sí, es lo que estoy diciendo. Oh. O sea que, según el Corán, nació iluminado. Sí, ¿Ah? sí, sí, no, sí, acusaban yo? a la madre de, de adúltera y de, y de no sé qué más eh, y, y él, él fue quien defendió a la madre hablando de viva voz. ¿Que, que salvó a la madre hablando? Sí, con pocos días de edad eh, salvó a la madre hablando. ¿Qué le dijo a, la, a, la, a los policías? No, creo que era la, la familia del... ...del marido que no se habían cumplido las nupcias ...y estaba esta con el bebé... ...pero vamos, es que no me acuerdo... ...me acuerdo del hecho de que en el Corán... Eh, ...Jesús habla de bebé, no me acuerdo más... ...yo eso no lo sabía, la primera vez que, que lo oigo... ...yo, según lo que yo tengo entendido... ...mi, mi opinión, esa es la opinión del Corán... Mm. ...y yo tengo la mía... ...y mi opinión es que se ilumina... ...en el desierto... 40 días en el desierto... 40... Me estás dando ganas de tirar una piedra a tu perro en la cabeza. ¿Qué podemos hacer para que se calle la puta pues te, boca? Te puedo tirar yo otra a ti en respuesta. ¿Y no tradición? puedes hacer que se calle el perro? ¿Y qué quieres que haga? Es libre, tiene, tiene una... Y yo una soy voz. libre de aplastarle el cráneo por Y yo de aplastarte piedra? el tuyo a ti. Estamos entrando en violencia, nos estamos no, oscureciendo. Eh, esto de la violencia contra los animales con el no, no, contra... perro contra que me ladre alguien hostias. no te está ladrando a ti y yo me está metiendo aquí en no la te ladrilla, está ladrando y... a ti pues no eres eh, el centro estoy de el oyendo universo, perfectamente mi perro. Te... mira mira qué bonito mira qué tranquilizante un tío en un barco remando ahí qué bonito eso me tranquiliza es, ese vídeo me tranquiliza el audio el audio no tanto bueno desde, desde mi punto, mi punto de, de, vista, vista. de vista Jesucristo, seis, seis mil, mil. Al estar 40 días en el desierto ayunando, yo creo que si te tiras 40 días en el desierto ayunando, te iluminas, porque el sol te va a dar tan a saco que es que te vas a iluminar por cojones, ¿sabes? Por mucho que busques sombra. 40 días en el desierto... ...no solo te ilumina, sino que coges un moreno de la hostia... ...yo me estoy tomando chutecitos de sol... ...y sé lo que es un chute de sol... ...el chute de sol te sienta muy bien que te, te, te y te da mucha marcha... ...entonces claro, 40 días de sol... ...si no te achicharras y te lo organizas para no quemarte vivo... Te, ...y además ayunas, con lo cual no te metes ningún tóxico de ningún tipo... No. Eh, y, te, ...y probablemente ¿qué vas a hacer en el desierto y tomando el sol? ...pues estará meditando, entonces estás meditando... ...sin comer nada y tomando el sol... Entonces te iluminas. Yo creo que eso es un procedimiento para iluminarse. No te digo que no. ¿Tú qué crees? Yo creo que cuando alguien se ilumina no le molestan los ladridos de un perro. Sí, sí. No, yo no te digo que estoy iluminado. Te estoy diciendo que estoy buscando el camino de la iluminación. La, la ira, la ira todavía me sale a veces un poco. Es como una posesión infernal que trato de quitarme. ¡Ira, salve mí! ¡Ira, salve mí! Ya está, mira, esto va bien para quitarse la ira. Liberta. Mira, un ritual para quitarse la ira. Cuando me mosqué con tu perro o algo, ¡ira, sálveme! ¡ira, sálveme! ¡Hostia, ya me quedo tranquilo, me quedo tranquilo! ¿Ves? Acabamos, acabas de asistir a un momento de iluminación, pero esta iluminación no es de desierto. Hay otros iluminados históricamente. Como, por ejemplo, Mahoma. No, no Mugli, no. Mira, sal de mí. Mira. Eh, tranquilo, <risa> es una amiga. Sal de Mahoma. Eh. No te digo perdona. <risa> ¿La hostia? Ole, vas a colgar las cuerdas. ¿Eh? Joder, vas a colgar las cuerdas. Graba, graba, graba. Está ya. Ole. Claro, deporte sola, Claro, buena ya buena, se puede ¿no? hacer deporte. Olé. Y estoy sola, todo Te a la distancia de seguridad, pero, pero muchas gracias. gracias. Muchas gracias. <risa> el teléfono, el teléfono, el venga yo sé que hace tonterías, pero el aquí con esto, y tengo si le das una rayita, te lo agradezco, cuando tú me digas, No, Mugli. Oye, no. Bien ha llegado una diosa con telas, no sé cómo se llama, no No tiene nombre de diosa todavía, tiene nombre humana, Miriam. Esto se puede considerar como el momento histórico en el que la playa de los cielos vuelve a ser la playa de los cielos. Esta es la bandera planetaria, la bandera cósmica, la bandera cósmica. Ahí. Ah. ¿Ves? Uh -huh. Ahí estamos. Ah. Bueno, sí, no le vamos a poner más tensión ni más argumentos históricos. Eh, básicamente, resumiendo todo lo que yo sé de iluminación en un minuto, Mahoma se ilumina en una cueva, iluminación cavernícola. Jesucristo se ilumina en el desierto, iluminación desértica. Moisés se ilumina en el monte Sinaí, iluminación montañera. Eh, y luego queda, ¿quién queda más? Que se ilumine. Y Buda, Buda se ilumina sentado debajo de un árbol, iluminación arbórea. Pero no se ha probado todavía. Yo estoy probándolo desde hace años, me voy acercando y me voy alejando, me voy acercando, me voy alejando, pero me voy acercando y me voy acercando y cada vez me voy acercando más a... Ah, la iluminación, la iluminación playera. playera. <risa> Un nuevo formato de iluminación al que están todos invitados y tú el primero, cachondeo. Yo estoy apuntado ya. ¿Eh? Yo ya estoy apuntado. Tú ya estás empezando a experimentar la iluminación playera. ¿Eh? Tú, primero, primero de, de entrada tú ahora mismo tienes más poderes que nadie porque has estado todo el día aquí puesto entonces tienes energía solar tienes, y entonces se te aparece el dios del cachondeo que te y, y se te aparece además una, una, una diosa de telas una diosa todavía con nombre humano y, y, una, y unas telas verdes Ahí está. le he pedido que me deje luego jugar y me ha dicho que, que me dejará entonces ...la iluminación playera... ...este es el tema... ...y por lo que yo sé de iluminación playera... ...yo voy, a, yo voy avanzando haciendo rituales... Para, ver, ...para acercarme a la iluminación playera... Mm. ...efectivamente... ...tomar el sol en su medida... ...bañarse... ...tomar una raya de coca más, ...cantar... ...bailar... ...hacer telapia... ...todas estas cosas... ...te acercan a la iluminación playera... ¿No? Sí, pero serías el único de la lista que serías eh, un iluminado socializante. ¿A qué te refieres? A que interaccionas eh, constantemente con otra gente, mientras que los que has citado estaban solos en la montaña o solos en la cueva o solos claro. bajo el árbol. Claro. O... La, la, claro, es que la iluminación en solitario yo considero que es casi más fácil. Eso es, es fácil. Ahora, El camino de es demasiado trillado. Eso está un poco trillado. Iluminarte en la playa con diosas para arriba y para abajo, con las telas para ¿no? Estos, ¿estos? <risa> Con perros ladrando. <risa> con perros ladrando y diosas y tal y cual. Es, pues es... Entonces, ¿ama a los perros porque son un peldaño a tu iluminación? No, amo a las diosas. <risa> si no te importa. Tú amas a los perros, yo amaré a las diosas. Quiero especializarme. Yo no me quiero especializar en diosas. Yo no amor soy parcial, de... Quiero ]دا. especializarme en amor a diosas. ¿Qué pasa? Hay que especializarse. No puedes estar a todo. Yo no me puedo encargar de los perros. Entonces, ¿eh, ¿qué decías tú antes de esto? Que la gente no. que tiene perros pues Que me dejen los perros, ah, que no quiero hablar de los perros. En mi iluminación los perros son totalmente accesorios y solo valen para bailar con ellos o cantarles. Venga, lo voy a cantar. ¿Eh? Es que como que no se pueden tocar cosas de las otras personas. Ah, vale, que no me dejes tocarte la es tela. Que... sí, al final, cuando yo termino lo que Ah, sea. venga, vale, vale, vale. Ajá. Al final sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, Pero vale, no, no, gracias, Sí, sí, sí, sí Vale, vale, vale <risa> Bueno, pues entonces me pondré a cantar por aquí a ver La OMMS recomienda. Esta es un medicamento recomendado por la OMMS, La Organización Mundial Musical de la Salud ha empezado a lanzar medicamentos. Este medicamento se llama. ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaba? Se llama? eh, están, la, OMS la, la OMS ha lanzado el la, la, la, la, la, la. orfidal. Orfidal es para tranquilizarse. La OMMS la, la, la, la, la. la lanza el orfidal musicoidal, ¿no? Orfidal, musicodal. Ayúdame. Si es que como lo quieras llamar, musicodal o. Musicodal no, tenía un nombre antes mejor, ¿no? Si no te acuerdas tú... De Orfidel... Orfidel... Orfidel. Musico Dal. Dal. ¡Musico Dal. Dal! ¡Hombre! Que ha llegado <coughs> el ministro. <coughs> Vamos a mantener distancia. Que va, que va. <risa> aquí estamos ya. ¡Ya, ya lo, somos libres! Somos, Pero, sí, bueno... Entre bueno, comillas, ¿no? Entre comillas. No, no, no, no. Aquí no hay ninguna comilla. Luego te cuento. Eh, ¿Quieres un músico... musicodal, orfidal, musicodal, musicodal? Una, una, una canción que es calmante, una canción calmante. Yo traigo la slackline, que me calma más. Ole, ¡La slackline! Ha, ¡Ha vuelto la slackline! Pero coño, grámalo un poco. La si es que... graba? No, coño. No sé si bueno, quieres... Bueno, bueno, sí, sí. ¿Tú, A ti no te importa que te grabe, ¿verdad? Claro que no. Entonces, eh, bueno, bueno, bueno, un aplauso para el ministro, de, no sea, de, todo, lo de todo lo que quiera. Ministro, de todo lo que quiera. porque para la mierda que hay, ha llegado, el ministro, ha, ha llegado a la playa de los cielos el ministro, de todo lo que quiera. Seguro que van mejor las cosas. Y de momento estrella en Slack. Bien, inauguramos el Slack en la playa, con el ministro, de todo lo que quiera. No es por culo el confinamiento el músico musicoidal, músico el orfidal músico el músico un músico acabamos de descubrir un nuevo medicamento músico Music, músico este es el que me estoy metiendo yo va muy bien es muy tranquilizante Some people can be bad. They do, they say. Baby, veo que el mundo te ha puesto triste. Alguna gente puede ser mala, lo que hacen o lo que dicen. Baby. Brotaré tus lágrimas amarillas, Y quitaré tus medios y Que han convertido tu cielo a en funda <muchas> Habrá risas después del sufrimiento Habrá luz del sol después de la vida Estas cosas siempre han sido así Así que, ¿por qué preocuparse ahora? Why